Eh, ...buenos días, mi nombre es Pablo Venegas... ...y trabajo en el Departamento Fitosanitario de Mercogodiana... Eh, ...bueno, la verdad es que tenemos una vinculación... ...bastante estrecha con Ascensa... ...ya que iniciamos nuestra andadura sobre... ...el 2011 o 2012... ...y fue de, de manos de ellos con, con los que iniciamos este camino... Eh, ...la agricultura hoy en día... Creo que mmm, se está convirtiendo, vamos, requiere eh, cierta técnica eh, y bueno, la verdad es que se está adaptando eh, a las nuevas normativas y exigencias que nos no está marcando tanto el sector como, como la Unión Europea. Estamos adaptando bastante bien a, a la nueva situación que, que, que nos está viniendo y, y bueno... Mmm, ...sobre todo con la caída de productos fitosanitarios y, y que cada día están cayéndose más... ...pues es bastante interesante todo, toda esta aportación de, de nuevos productos. El reto que tenemos ahora mismo es la sequía que estamos sufriendo... ...que es una realidad y la verdad es que de una u otra manera tenemos que, que solventar este problema... que ...que estamos teniendo ahora mismo... Eh, ...con respecto al portfolio de Ascensa ...me parece un, un catálogo bastante amplio... ...la verdad... ...que creo que lleva un buen trabajo... ...hecho de esta empresa en, en este aspecto... ...porque se está adaptando... ...a lo que son las nuevas normativas y exigencias... ...que nos están marcando ahora mismo... ...tanto el sector como la Unión Europea... ...sobre la gama Blexia... Mmm, ...puedo hablar poco... ...porque la verdad nos la presentaron hace poco tiempo... ...pero opino que por parte de Accenza ha sido un gran acierto... ...incluir esta gama de productos en su portfolio, eh, ...ya que esta gama de productos biológicos sustancias básicas... Eh, ...pues bueno, va muy encaminada en la línea que, que, que se demanda ahora mismo... Eh, ...una línea adaptada totalmente a las exigencias y a las normativas actuales...